Bien, nos encontramos en el entrenamiento de los Gigantes del Cibao y nos encontramos con uno de los brazos más fuertes que tiene el bullpen de nuestro equipo, José Valle. José, bienvenido, de verdad que es un placer, un privilegio tenerte en los entrenamientos nuevamente de los Gigantes del Cibao y saber que el bullpen de los Gigantes cuenta con uno de los brazos más poderosos que tiene el Vibor. le doy gracias nuevamente por estar aquí en esta práctica y estamos trabajando para la oportunidad que se merece, que realizamos un buen trabajo aquí y estamos agradecidos de nuevo. Este año venimos con una experiencia, venimos con otra expectativa, venimos con algo más importante, algo más excelente que el año pasado. Estamos trabajando, gracias a Dios, aquí para meter mano, dependiendo de la oportunidad que esa gente me den o me ofrezcan, Así, gracias a Dios, le estuvimos resolviendo y realizando un buen trabajo. Marle, un año, un buen año nuevamente los circuitos militares tu organización. ¿Qué dice? ¿Qué quiere que trabaje ahora en esta Liga de Invierno? Trabajar los picheos, que es lo importante, y la, el físico, trabajar lo que es bueno, no ponerse tampoco muy gordo y ser un buen trabajo a esta gente. Ahora yo sé que yo tengo los rompientes, tengo los picheos, tengo la fuerza, las condiciones. Eh, quiero mejorar muchas cosas coger mi experiencia, ya que hay aquí gente veterano, acercámele, hacerle preguntas y preguntarle detalles, porque la pelota cada día uno aprende de la pelota y son cosas que en verdad en el mañana uno necesita. La salud de tu brazo, ¿cómo se encuentra un joven con una potencia en ese brazo como el tuyo? <ríe> con mucha facilidad puede pasar de 95 millas la salud, ¿cómo anda? Está bien, gracias a Dios, yo terminé allá excelente. Eh, son cosas que ya ustedes lo saben, el año pasado yo vine aquí y estaba tirando de 97, 99, 100, pues este año creo que estoy así mismo Estoy trabajando, gracias a Dios Y mejorando muchas cosas Bueno, un final a la fanaticada ha científica Contigo que quiere ver otra vez Lanzar al prende llama de los hijos del cibao No, estamos trabajando para eso Ustedes pronto me verán a mí tirando No miren para los radares, miren a la mascota <ríe> Que todo el mundo mira para el radar cuando yo me subo la lomita Pero estoy trabajando, gracias a Dios, para lograr esa meta Bueno, señores, José Valdés Parte fundamental del éxito y del futuro inmediato de los gigantes del cibao. Una presentación especial, Gigante Pricking Show.